Hola, soy Bastián Sobarzo, de Marketing del G. Como pueden ver, estamos en el lanzamiento de Stand By Me. Producto innovador en Chile, el único país de este hemisferio que, que tiene este producto. Producto totalmente portátil, con una autonomía de batería de 3 horas, donde literalmente lo puedes llevar y te va a acompañar a todos lados. Tiene este es una pantalla de 27 pulgadas, que la puedes ver en formato vertical o horizontal, como comentaba la autonomía de 3 horas de batería. Tiene el mismo sistema operativo que los televisores LG, por lo cual la gente que conoce de televisores GI le va a ser muy fácil el, el uso, el manejo. Mismo sistema operativo WebOS, compatible con eh, iOS, compatible con Android. En realidad es un producto que engloba tablet, celular, monitor, pantalla. En realidad, claro, ese es el foco que le queremos dar como, como Marketing LG. Y eh, al englobar todo esto, que sea una pantalla que realmente esté acompañándote en todo momento. Por eso el nombre Stand By Me máxima es un metro 160 metros 60 eh, claro la, la movilidad es súper fácil no es un producto que pesa tanto tiene una base bien pesada de cinco ruedas en realidad súper la base hace la base soporta el producto y en realidad no se te va a caer nunca se puede dejar frenado y es muy fácil de transportar muy liviano también entonces lo puedes subir a un segundo piso a un tercer piso no hay problema con eso claro en color beige eh, como pueden ver la pantalla tiene un color más tenue para Obviamente eh, que no se noten tanto las marcas de los dedos, porque es un producto totalmente táctil, no es un televisor en sí, es un producto que tú puedes tocar, es un producto totalmente touch. Eh, color beige, el sonido está tiene un sonido bien, bien potente. 27 pulgadas el único producto al menos que tenemos en Chile por el momento. Este producto, bueno, como lo estamos lanzando recién, eh, ahora va a estar disponible para fines de febrero, principios de marzo, para ir replay. Y va a estar rondando un precio entre 750 y 800 mil pesos. Si la gente quiere conocer más detalles totalmente, pues lo, lo invito a todos a conocerlo en, la, en nuestra plataforma Instagram, YouTube. Y si obviamente les interesa saber más del producto, lo pueden encontrar en nuestro LG.com. Y también comprarlo a través de nuestros propios canales, la tienda LG.com a través de nuestro sistema OBS. Gracias a Pagua.cl por la entrevista, por el espacio. Eh, agradecido, agradecido de que estén acá.